Hola, ¿qué tal amigos? <risa> Bienvenidos a este nuevo video donde el día de hoy les vamos a contar cuál es la situación con la Carta de los Antecedentes No Penales para el tema de la residencia permanente. Como ustedes bien saben, hace dos semanas, aproximadamente dos meses, mandamos lo que son nuestros documentos la mandamos directamente a la Embajada de Canadá. Estos documentos que mandamos a la Embajada de Canadá eh, fueron, entre otros, lo que son las huellas dactilares, eh, eh, copia de nuestro pasaporte, um, eh, fotos de perfil y de frente, así como las cartas, la carta que recibimos por parte de IRCC. Estos documentos los enviamos sin en paquetería, básicamente confiando en que la paquetería lo iba a enviar de manera correcta que lo iba a recibir la persona adecuada y pues que iba a seguir el proceso conforme al flujo correspondiente. Como ustedes saben, pues muchas veces en estos procesos de migración de Canadá, pues no se recibe ningún eh, acuse de recibo, simplemente en general tiendes a confiar en que los documentos se han enviado de manera correcta, los han recibido y los han procesado. Y esto nos ha pasado con múltiples eh, procesos, donde, por ejemplo, el permiso de trabajo lo mandamos, tuvo que esperar seis meses, el tema de la residencia después de seis meses nos notificaron que habían recibido el archivo. Entonces, mucho de este proceso de migración es como confiar bastante en lo que se ha hecho para que este, te manden como un acuse de recibo. Pues lo mismo fue así, o sea, realmente no es que haya cambiado algo con nosotros en este tema de las cartas de antecedentes no penales. Lo enviamos y esperamos. El tema fue que eh, para enviar esas cartas de antecedentes no penales, tenemos o teníamos hasta 60 días. Una vez estos 60 días, pues Ayar sí, sí dice, mira, si a mí no me ha llegado, yo pues voy a proceder con el dictamen de tu residencia permanente. Y pues, pero puede que los resultados te afecten, ¿no? Entonces llegan, eh, hace tres días más o menos, 26 de julio aproximadamente, nos llega una carta de IRCC comentándonos que pues eh, es la segunda carta de antecedentes no penales, que tenemos 30 días adicionales para, enviar, para enviarla y pues que de momento no lo han recibido vamos así, como que onda, como que no han recibido. O sea, tenemos 30 días. Si antes teníamos 60 días, el tema del tiempo con, con respecto a lo que son las huellas dactilares, las fotos, recopilar la información, mandar a la paquetería, que llegue a México, que lo reciban en México, que se mande ante la fiscalía este, y después que se mande a IRCC. Si no se hizo en dos meses, difícilmente se iba a poder cumplir en un mes. Entonces sí estábamos un poco, pues como espantados, un poco paniqueados por el tema de los tiempos. Sin embargo, pues no sabíamos cómo podíamos comprobar que el, ese, ese famoso acuse de recibo, o sea, cómo es que lo vas a poder recibir, cómo es que te van a poder confirmar si no hay un ente que diga. ¿no? Y aquí es la utilidad de este video. Nosotros les queremos compartir este correo electrónico que este correo electrónico nos permitió poder recibir una acuse de recibo por parte de la Embajada de Canadá básicamente lo que tuvimos que hacer fue enviar nuestro nombre completo eh, nuestra fecha de nacimiento, el número de aplicación y yo anexado adicionalmente agregué la carta por parte de IRCC y eh, haciendo la pregunta que si podían confirmar que habían recibido los documentos y este, si los habían enviado ante la Fiscalía en la Ciudad de México, viendo ese lente que genera esto certificado ante sentencias no penales a nivel federal. Entonces, eh, realmente este correo fue bastante útil porque básicamente nos respondieron en menos de 4 o 5 horas, ya había mandé un correo una noche previa, me dijeron que tenía que mandar nombre completo, estos archivos, estos documentos y una vez que ya tenía eso, ahora sí que volviera a hacer mi pregunta ¿no? entonces la hice el, al día siguiente, como eso de las 8 y media de la mañana y por ahí de las 11 ya me habían respondido, entonces eso fue muy pues fue satisfactorio saber que teníamos una manera de tener ese acuse de recibo para la carta de antecedentes no penales lo no, que nos dijeron fue que se había enviado a, directamente ante la Fiscalía el 18 de junio. Entonces básicamente ya había un mes y que podía demorarse enviar, para enviarse de la Fiscalía ante IRCC de manera directa, no vamos a recibir ninguna copia. Podíamos, se podía demorar hasta de entre 60 a 70 días hábiles. Entonces, eh, con esta información, una respuesta directa por parte de la, eh, la Embajada de Canadá en México, pues tenemos eh, bastante, eh, para, podemos pedir un tiempo de espera. ¿no? Así de, mira, nosotros ya lo mandamos, nos contestaron que por tiempos de pandemia, que porque han estado recibiendo muchas solicitudes, pues ellos se ven saturados en cuanto al nivel de trabajo. Entonces eso nos ayuda bastante, porque con esto ya nos podemos amparar ante IRCC caso de que se llegue a demorar el máximo tarde o temprano les va a llegar si es que nada sale mal entonces eso es lo que les queríamos compartir ante el proceso de esto de eh, conseguir la residencia permanente aquí en Canadá eh, pues como datos adicionales les comentamos que bueno en algún momento nos llegaron a preguntar que si nos habían solicitado una cartilla este, la cartilla está la de servicio militar en mi caso pues no me la solicitaron la página que les dejo aquí, inclusive aquí se pueden ver los requisitos. En estos requisitos no solicita una cartilla de servicio militar. Entonces eh, también lo contajamos con unos compañeros, unos amigos que tenemos aquí en Canadá y nos dijeron que ellos tampoco habían solicitado, no les habían pedido esta esta cartilla. Entonces ya como ustedes saben de, va variando de persona a persona, de caso a caso cómo es que se van solicitando los diferentes trámites, pero bueno, lo importante es siempre es estar revisando documentos, lugares oficiales, esperamos, esperamos que muy pronto ustedes, si no están aquí en Canadá, puedan estar muy pronto haciendo su trámite de inmigración para obtener la residencia permanente, si hay gente que ya es aquí residente permanente, ya está aquí en BC o aquí en Canadá, nos da gusto que puedan estar viendo este video. Eh, cuéntenos si ustedes han tenido, alguno de ustedes ha tenido problemas con el tema de eh, los acuses de recibo por ahí tenemos también a dos eh, seguidores, dos, a dos amistades por parte de, de, de, de YouTube donde también vimos que se vieron afectados para el proceso del PNP todo un tema de rollos, eso de que envías los documentos y no tienes la manera de poder recibir esos acuses de recibo eh, sin más, pero el momento, eh, nos estamos viendo el próximo sábado, Gonzayas. Esperamos que les haya gustado este video. Háganos saber con algún comentario, con algún like, compartiéndolo. Y estamos muy pronto viéndonos. Cuídense mucho.